A ver, le informamos desde el Ejecutivo, se ha lamentado el bloqueo a una solicitud de crédito al Fondo Monetario Internacional, crédito importante para luchar contra el COVID. Se está acusando a la Asamblea Legislativa de intentar incluso desestabilizar este gobierno. Es el viceministro de Tesoro del Ministerio de Economía, Carlos Lynch, que a tiempo de comentar el aplazamiento de la solicitud del crédito del Fondo Monetario Internacional desde la Comisión de Economía del Legislativo Nacional, apunta que esta acción es una estrategia política. Esto es un afán político, no quieren que lleguen recursos al país, quiere que cunda el caos, que la impaciencia de la población presione al gobierno, al ejecutivo y evidentemente con la falta de recursos esto nos ata de manos. Asegurando que el crédito es favorable por el 1% de interés, además por los plazos de pago y porque no tiene condicionamiento al uso de los 327 millones de dólares que serán usados para batallar contra el coronavirus, la autoridad asegura. No necesita de este contrato de crédito ni tampoco necesita de un decreto supremo para que se pueda llevar adelante el crédito. Ahora se anuncia que insistirán en introducir el proyecto para viabilizar este crédito. Quien responde es el diputado Edgar Montaño del MAS, que anuncia una petición de informe oral al ministro de Economía sobre este tema. Que el señor ministro muestre estas condiciones. No ha llegado a la comisión de planificación y por lo tanto el señor ministro al haber hecho ingresar esos recursos económicos al Banco Central de Bolivia ha cometido un acto ilegal. Posteriormente a tiempo de asegurar la estabilidad económica del país y descartando alguna modificación en el tipo de cambio del dólar en Bolivia, es el presidente del Banco Central que informa. No habrá modificación del tipo de cambio, lo ratifico nuevamente y aprovecho la oportunidad de la pregunta para también ratificar... ...que en base al, al crédito otorgado por el Fondo FMI, donde el Banco Central la única función que tiene es registrar la deuda pública... ...de acuerdo a lo que establece la ley. Desde su posición profesional, Guillermo Aponte asegura que es viable el crédito del FMI... ...por la diferencia en sus características a los créditos obtenidos con anterioridad. Después de muchísimos años, el FMI... Otorga créditos a un país como Bolivia sin condicionamiento alguno. Con estos pormenores una vez más se refleja la controversia entre el aparato ejecutivo y el legislativo nacional. pugna que desemboca en el daño a las necesidades de la población, esta vez en temas de recursos para la salud.